Eh, soy Alfonso Pantoja, neonatólogo retirado. Actualmente este, eh, eh, estoy trabajando con un hospital en Lima, el hospital Cayetano Heredia, en tratar de mejorar varios procesos. Eh, actualmente soy eh, fellow del Instituto de Healthcare Improvement, eh, o IHI, y eh, est estamos tratando de, eh, voy a ser el coordinador de la parte de mejora de calidad en disminuir las infecciones asociadas a cateto. ¿no? Eh, el objetivo de, la, de esta presentación, uh, la primera parte va a ser la diferencia entre lo que llamamos típicamente investigación clásica y la investigación de mejora de calidad. Mostrar el modelo de mejora, la selección de la meta de un proyecto de mejora, cómo, eh, si es que todavía no han seleccionado o no están muy claros en cuanto a a cómo vamos a seleccionar esta meta, este es el momento de, de, de mejorar de repente la meta que hayan hecho, y luego este, hacer una evaluación muy rápida de, de la parte de planear, hacer, evaluar y actuar, o pide a seis sacos. Uno eh, de, uh, de los aspectos para mí que ha sido muy importante y que ha sido uh, tal vez uh, como un reto para mí, eh, yo, eh, en la primera parte de mi vida, hasta el año 2000, eh, traté de ser el mejor neonatólogo que podría yo hacer. ¿no? Eh, me mantenía en contacto con la literatura, hice un curso de medicina basada en la evidencia en, en Oxford, este, tenía suscripciones a las revistas de pediatría, asistía a dos meetings internacionales al año, al Hot Topics el Society of Pediatric Research, y cuando regresaba a mi unidad, Trataba de este, influenciar al resto de mis compañeros que de repente no tenían eh, el, el mismo nivel de nerdness que estuvimos acá y, y hacer que las cosas este, mejoraran. Y, y Tratábamos de crear las mejores eh, eh, guías de práctica clínica que podríamos tener bien hechas, algunas veces este, importábamos algunas guías y este, eh, Teníamos este tipo de, de rechazo, ¿no? Esto lo describe muy bien la doctora Tricia grin en este libro que ha salido hace un par de años. Ella es un este, um, médico muy, muy, eh, que, que influencia mucho a la gente por su aporte a la, evidencia, a, a la medicina basada en la evidencia, pero últimamente este, ha, ha seguido el mismo proceso, ¿no? Es que realmente eh, esto de medicina basada en la evidencia trabaja individualmente a veces, eh, pero en un sistema de repente no funcionan bien. Entonces, esto de por qué no nos adherimos a las prácticas clínicas, ella describe en estas cuatro categorías. Uno es el desconocimiento, ya sea porque simplemente estas guías no son fácilmente accesibles, son complicadas, son muy largas, muchos pasos, eh, a veces tener, muchas de ellas eh, eh, tienen el criterio que se, solamente se pueden cambiar cada dos, cada tres años periódicamente, pero la intención era de renovarse, no que realmente, no por dos años vamos, esa es la ley y no la podemos cambiar. Esa es una barrera eh, que existe en muchas instituciones. no Y, eh, y en, en otros casos, pues simplemente... Eh, no tenemos tiempo para leerlas. El otro aspecto es la autonomía. Creemos que estos, estas guías son, aquí eh, llamamos cooking books o libros de cocina, son recetas de cocina que eh, yo como médico al cual me han dado cierta autonomía cuando me dieron mi diploma, eh, no debo seguir porque eh, yo sé lo que es mejor para mi paciente y de repente esas guías son muy rígidas. Este, a veces no creemos en estas guías porque... Este, eh, manifiestan la orientación de un grupo, son sesgadas y no se aplican a mi paciente. ¿no? Y otra cosa que a veces ocurre es que eh, es la, la, el espíritu y la práctica de las guías eh, tienen un conflicto con las iniciativas de, los, de, de nuestra unidad del hospital y pueden haber, este, eh, como se expresa frecuentemente esto, puede trabajar allá en Estados Unidos, pero no trabaja en, en, en, en, mi, en mi lugar porque no tengo los recursos. ¿no? Entonces, como verán, el espíritu de los temas que hemos abordado son temas que realmente eh, son, cada uno de nosotros lo puede realizar en nuestras propias unidades con los recursos que tenemos. Entonces, aquí... Es un poco eh, el eh, tratando de explicar a nuestros colegas que de repente eh, nos miran desde lejos con mucha um, uh, cautela y nos dicen ¿qué, qué cosa es lo que tratan de hacer, esta cosa que se llama mejora de calidad. ¿no? Entonces, la investigación a la que estamos acostumbrados, a los que en nuestras escuelas de medicina nos están tratando de eh, eh, educar y asistimos a muchas conferencias, este, tenemos todo este tipo de eh, softwares que nos ayudan a interpretar mejor la, eh, la, la, la ciencia de la medicina. Eh, tratamos de intervenir si un, un, una intervención que vamos a hacer tiene resultado. Entonces miramos un antes y un después, eh, ya sea en forma histórica o hacemos un estudio eh, aleatorizado doble ciego, etc., y lo, analiza, lo podemos analizar como casos controles, etc. ¿no? Eh, y eh, este tipo de estudios, eh, lo, para hacer el análisis, usamos un análisis univariado, multivariado, y detectamos eh, si ha habido la, la, la significancia ¿no? del cambio uh, con los intervalos de confianza, los valores de P, etc., y las curvas de Bell, y si los lo, resultados nacen eh, y hacen eh, eh, cercanos al, a los controles superiores e inferiores de esta curva. ¿no? Entonces, esto sabemos y podemos criticar eh, muy bien eh, los estudios que se publican y que creemos que esto eh, es el nivel más alto de, de interpretar la ciencia. ¿no? En cambio, la ciencia de mejora de calidad es la investigación en la eficiencia. ¿no? Eh, son realizadas en tiempo real estudiamos lo que sucede cuando aplicamos lo que hemos logrado en, en la parte izquierda con la eh, investigación la eficacia. Por ejemplo, el surfactante para eh, niños con distrito respiratorio pues, es sumamente eficaz si se dan en el momento adecuado y en la dosis apropiada con el tipo surfactante adecuado. Eso lo sabemos, pero ¿cómo sabemos que realmente este, esta terapia funciona tan bien en nuestro hospital como trabajó en los hospitales que participaron en el estudio re ¿no? Entonces, para esto, para hacer el análisis, usamos también este, métodos estadísticos, pero en lugar de ser eh, los típicos eh, de, de, de, de gráficos de, de, de pastel o de barras, usamos en, en gráficos lineales, como son lo que llamamos los run charts, que vamos a tener todos estos instrumentos a su disposición, y también los, las gráficas de control estadístico que actualmente tiene el nombre del autor, que se llaman los Shewhart Charts, que los vamos a explicar en otro momento. ¿no? Este es un gráfico de línea o Run Chart, en el cual ponemos eh, en la parte de la abscisa los días de la semana, lo, o las semanas, o los meses, o los años, y en la, en la ordenada ponem, ponemos... El, el, el, el parámetro que estamos tratando de estudiar. Y pues, existen ya reglas que, de, que nos hacen determinar si la, la disposición de estos puntos alrededor de la mediana nos, nos, no, nos indican que si ha habido un cambio significativo o no. Hubo otra cosa más sofisticada aquí, que son las, esta, las, las, las gráficas de, controladas para cada tipo de realidad en las cuales básicamente estamos aplicando las reglas de la estadística, pero no en la forma horizontal, sino en la forma vertical, como lo voy a explicar posteriormente. En cuanto a la metodología de las dos ciencias, la ciencia de la investigación eh, responde al qué, ¿no? eh, eh, qué, qué, qué, qué es lo que hace esta terapia, esta iniciativa, mientras que la mejora de calidad responde, además del qué, el cómo, cómo vamos a implementar esto, ¿no? Y, y, y si tenemos éxito o no. El tipo de experimento ideal en investigación es el doble ciego aleatorizado para limitar lo, los sesgos. En cambio, la mejora de calidad son cuasi experimentos, ¿no? diseños de series temporales y pequeños. ¿no? En cuanto al tamaño de la muestra o lo que llamamos el power en inglés, eh, eh, tenemos que calcular eh, con el, el, el tamaño del estudio para que tenga significa, significación. ¿no? En cambio, en la mejora de calidad son pequeñas muestras colectadas secuencialmente. Eh, hacemos, vemos en pequeños grupos si esto que eh, científicamente está mostrado funciona en nuestra unidad y tratamos de implementarlos. Corrigiendo los, las deficiencias que pueden ocurrir. ¿no? Supongo, por ejemplo, cuando ustedes, sus unidades implementaron surfactante, nos dijimos desde el primero de marzo vamos a dar surfactante a todos los chiquitos de menos de 1.500 gramos que tengan dificultad respiratoria, que nos quedan intubados en la sala de partos y, o que tengan un diagnóstico durante las dos primeras horas de vida. Aquí está la guía y quien se sale de la guía, pues, este, mala suerte. ¿no? Le vamos a poner una. En, en la evaluación anual, en la parte roja. Eso no sucede así. Tenemos que determinar realmente cómo esto que este, se, se dice que trabaja, trabaja en nuestras unidades. ¿no? En, en lo que decía anteriormente, en cuanto al análisis de resultados, eh, en lugar de estudiar las estadísticas tradicionales, eh, lo hacemos algo en forma visual, que sea entendible, ¿no? eh, pero que al mismo tiempo tiene representación estadística. Y la visualización, como lo dije, que es algo que es parte inclusive de la estrategia, que tenemos que demostrar cómo estamos yendo conforme vamos avanzando en el proceso. No esperamos antes y después dos años para ver los resultados de nuestros, de nuestros esfuerzos, sino que los vamos analizando y corrigiendo cómo vamos, ¿no? Esto es la, eh, lo, van, lo van a ver múltiples veces, eh, que es, es el modelo de mejora. Aquí es una traducción, creo que es hecha por este, uh, gente que trabaja en México, así que eh, eh, eh, muchos de los, de los textos que vamos a compartir con ustedes eh, no los he hecho yo, la traducción la he hecho yo, así es que eh, muchas de las palabras pueden tener un, un carácter un poco regional. Entonces, esta, este circulito que es el, el planear, hacer, evaluar y actuar, que no lo, lo estaba escuchando, lo, en este momento lo, lo, de aquí adelante lo vamos a explicar con más detalle. ¿no? Entonces, estos son los mini-experimentos, los pequeños cuasi-experimentos que vamos a hacer conforme aplicamos nuestras, las, las prácticas potencialmente mejores. Pero antes de hacer esto, tenemos en la parte superior, este, tenemos que, hacer, que determinar claramente qué cosa es lo que queremos lograr, o sea, la meta. Y vamos a eh, eh, pasar un, un, unos momentos en tratar de hacer que cada uno de ustedes eh, desarrolle una meta aproximada para lo que van a tratar de hacer. El segundo aspecto es esto de los gráficos, ¿no? ¿Cómo sabemos que el cambio implica una mejora y que cómo estamos mejorando, ¿no? Eh, tal manera de que este, pod podamos orientar y corregir con lo que estamos haciendo. Al, al, al cronograma que tenemos que tener. Y luego este, estos cambios específicos que vamos a hacer para lograr nuestra meta. Y aquí tenemos esto que llamamos prácticas potencialmente mejores eh, que vamos a implementar o en inglés se llaman bundles o manojos de cuidado que vamos a implementar para lograr los cambios determinados que, que, que en nuestra meta. Este, esta, esta grafiquita aparentemente eh, la, cre la creó el doctor Berwick, que, que es el fundador del, del un pediatra, fundador del Instituto de Healthcare Improvement, eh, una de las personas que tuvo mucha influencia de, durante los ocho años de la administración del presidente Obama en tratar de mejorar la salud en Estados Unidos, que obviamente no es una de las mejores del mundo, este, y que eh, con el doctor Nolan, que era un, un, un, una persona que trabajaba con... con, con en el, en el, en la parte de este Estados Unidos, eh, escribieron este modelo en una servilleta y el, es, esta servilleta la tienen como una especie de memoria. Eh, aquellos que van al Instituto de Healthcare Improvement en un marquito, para demostrar que realmente esta fue un, como una inspiración de dos personas que tenían el interés de mejorar las cosas. ¿no? Entonces, nos brinda un marco de referencia para la aplicación de esta metodología, promueve un proceso de. De aprendizaje de aproximaciones sucesivas de un razonamiento de tipo inductivo y deductivo. no Y crea oportunidades para adoptar los cambios conforme se aceptan los procesos. Es importante tener una uh, meta bien definida. Esto es un una diapositiva que, que la, me la prestó el doctor Boren pero que me da una idea no de que aquí estoy con mi equipo disciplinario y estamos tratando una persona está tratando de explicar lo que se va a hacer con gráficos con etcétera no pero es importante que que cada una de las personas que forman parte de nuestro equipo tenga claro qué es lo que es más importante para el equipo ...y que de alguna manera nos alineamos... ...en lo que estamos tratando de hacer... ...la claridad en la meta... ...es algo muy importante... ...por ejemplo... ...en el caso de, del trabajito que... Es, es, eh, ...estamos haciendo... ...en el hospital Cayetano Heredia de Perú... ...este la meta del equipo... ...era reducir las infecciones... ...del torrente sanguíneo... ...asociados a la línea central... ...en los bebés que requieren... ...estas líneas centrales... ...y esto se iba a medir... Una, una medida bien específica que son el número de infecciones por mil días catéter y lo íbamos a reducir este número que era más o menos de 8 en un 50% a un número de 4 al final de este proceso de mejora de calidad o sea teníamos que tener un tiempo específico parece una una meta ambiciosa de repente eh, tal vez muy no, no realizable pero nos preguntamos realmente si lo podríamos hacer porque eh, habíamos visto en la literatura que habían unidades que lo habían logrado entonces por qué no por qué no tratar de hacerlo ¿no? entonces muchas veces fallamos no llegamos al número pero en el proceso aprendemos muchas cosas y este y no desilusionarnos si no llegamos al número que nos habíamos plan, planteado no eh, entonces, esto es una descripción de lo que debería ser una meta, ¿no? En primer lugar, determinar qué. Eh, enunciamos el indicador a ser mejorado en la dirección que vamos a, a tratar de lograrlo. En algunos casos, la mayor parte de los casos es reducir o disminuir, pero en algunos casos puede ser aumentar. Por ejemplo, eh, en el caso del equipo de nutrición, una de sus metas eh, puede ser eh, aumentar el número de bebés que se van a la casa a, recibiendo la leche de la mamá, ¿no? Entonces, esto puede ser el objetivo. Tenemos en mi unidad solamente el eh, 50% de estos bebés prematuros se van recibiendo leche materna. Eh, puede hacer que mi meta sea de que en un año o dos años esto suba a un 70 o un 80%, que es lo que se ha descrito, por ejemplo, en unidades de, de, de, de Colorado, por ejemplo. Um, el segundo es determinar en qué población la vamos a hacer. En, en la Cayetana Heredia, por ejemplo, dijeron de que eran todos los, todos los bebés este, eh, que recibían líneas centrales, ¿no? Es una, una, un universo un poco más grande, pero eh, eh, para, eh, para este esta iniciativa, esta colaborativa, hemos determinado que vamos a usar una población más pequeña. La población más vulnerable es la población de bebés de muy bajo peso al nacer, definidos con un peso al nacer de menos de 1.500 gramos. ¿no? Entonces, es un, un grupo en los cuales podemos compararnos eh, eh, con precisión eh, con otros años y también con otras unidades que van a trabajar en el mismo proceso, porque este es un, un, este es un proyecto colaborativo. ¿no? Eh, luego, este, eh, definir eh, cuánto, ¿no? es decir, el impacto, eh, de, de dónde partimos, y a dónde queremos llegar, la situación deseada, ¿no? De un 8 por mil días catéter a 4 por mil días catéter. Eh, puede ser una medida ambiciosa, pero alcanzable, y determinar la cronología de estos cambios. Especificamos el plazo para lograr esta propuesta, ¿no? Esta, eh, esta propuesta, eh, tan importante que es la meta, tiene que tener estas características que para ustedes, eh, para la mnemotécnica en inglés que se usa, es smart, o sea, smart sabemos que significa que es brillante, ¿no? Entonces, específica, medible, que se puede realizar, realista y en un tiempo definido, ¿no? Entonces, esto es, recuerden de esta mnemotécnica cuando este, revisen si la meta que han hecho o que van a hacer eh, tiene estas características, ¿no? Entonces, aquí una lista de verificación de metas eh, eh, que. Eh, la pueden compartir. Eh, en primer lugar, decimos nosotros, uh, los neonatólogos y las enfermeras, el equipo de la unidad del Hospital uh, uh, San Juan de Dios de la ciudad uh, de uh, X, vamos a realizar un programa de mejora de calidad en la población de bebés de menos de 1.500 gramos para disminuir el, el uso. Uh, inadecuados de antibióticos um, a través de eh, eh, iniciativas y prácticas clínicas que vamos a realizar basadas en, en la evidencia y eh, ahí determinar también qué, qué, qué parámetro van a usar en el caso de, por ejemplo, del de uso racional de antibióticos van a usar el AUR ¿no? o sea, el número de días en antibióticos por mil días pacientes, qué población van a usar, en este caso, toda la población de la unidad. ¿Y por qué la vamos a hacer? Porque es algo que eh, nos disminuye las infecciones a gérmenes multirresistentes etcétera ¿Y para cuándo la vamos a hacer? ¿No? ¿En un año, en dos años, etcétera Entonces, este uh, o, por ejemplo, en un proyecto de nutrición, un, un, un, una meta de un grupo, ¿no? Um, vamos a disminuir en un 50% respecto a la medida basal el número de bebés eh, de muy bajo peso al nacer, que son dados de alta de inmunidad con falla de crecimiento extrauterino. Uh, he creado la iniciativa de FCEU definido como un peso debajo del percentil 10 para la edad gestacional. Es decir, que si en el momento del alta un bebé que eh, debería pesar... Eh, Tres kilos, ¿no? Se va a las 39 semanas, pero que tiene un peso en el momento del alta de 2.500 gramos. Probablemente tiene falla de crecimiento en su terino. y en esta unidad, este, ese número, por ejemplo, en el Vermont-Oxford, en toda la colaborativa, ese número es aproximadamente del 50%. La mitad de los bebés se van con un peso que está debajo del, 10%, del percentil 10%. Entonces, este puede ser el parámetro que vamos a usar. Y esta meta se realizará mejorando las prácticas nutricionales de inmunidad y que se deben completar en un año. ¿no? Entonces, para eso los expertos, eh, como el doctor uh, uh, César, eh, nos van a dar estas eh, prácticas potencialmente mejores. Eh, el, el doctor Segarra eh, les va a dar las prácticas potencialmente mejores para usar mejor los antibióticos. Y yo les voy a sugerir uh, algo semejante a lo que hicimos en la unidad del, del Hospital Cayetano Heredia para eh, mejorar, eh, disminuir eh, el uso de las infecciones. Entonces, esas preguntas son claves: ¿qué? Eh, ¿Cuál es nuestra población? Uh, ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Y para cuándo? ¿no? Entonces, este, uh, un ejercicio, um, si me permiten, Um, tomen un papel y un lápiz y eh, piensen en el proyecto en el que van a participar uh, traten de escribir en los siguientes uh, tres minutos ya sea individualmente o en grupo cuál es la meta, meta del proyecto de calidad en el que van a participar este voy a tomar el tiempo eh, en mi Tres minutos, por favor, y volvemos a un momento. Ok, no. Hay un micrófono abierto. Al final de los tres minutos voy a pedir que alguien voluntariamente pueda... Eh, un, un par de personas pueden es, ¿Cómo se llama el señor de decir los? al resto del grupo cuál es, es el, la meta de su equipo ¿no? hay un reducción no ha institucional sí. claro. o institución o grupo ¿no? el doctor sí. Olivares tiene una pregunta adelante doctor Olivares ah, doctor ya había desarrollado sí. la, de la meta le puedo dictar a ver si está bien un momentito, un, un, este, 30 segundos más y abro el, el micrófono. Este, no, yo tenía el documento ese de la otra Fabiola, ¿no? Vamos a esperar, como dijo el doctor, unos segundos, pero hay alguien además que tiene los micrófonos prendidos. Mariela, ¿podría apagar los micrófonos de los participantes, por y dar y, y dárselo y darle la opción de venderlo cuando quieran hablar. A ver, dice. O okay, que levanten la mano y ahí le da le da el micrófono. Ok, Aquí tenemos ya dos voluntarios. La primera la doctora Olivares, que nos va a presentar cuál es la meta de su equipo. Ya, pero, de ya, doctor, buenos días con todos gracias por toda esta capacitación sumamente importante para nosotros. Y de acuerdo a la esquemita que usted había puesto, era, eh, bueno, reducir el número de pacientes con falla de crecimiento uterino y la población en este caso serían todos los recién nacidos de alto riesgo de la fertilidad ¿Sí? neonatal y el consultorio de seguimiento del Instituto Nacional de Salud del Niño. Estamos hablando de aproximadamente 150 pacientes al año eh, y la, el tiempo sería a, a un año empezado que el proyecto, ¿no? Esa valoración. Ok, este, muchas gracias. Este, eh, min, todos estamos aquí con el propósito de aprender. ¿no? Entonces, eh, eh, me voy a tomar, eh, me disculpo, para, para este, eh, eh, tener claro las cosas buenas de esta propuesta y las cosas que se necesita mejorar. ¿no? Entonces, la doctora ha definido muy bien la población, eh, es una población en alto riesgo porque es, entendemos que es una, eh, un hospital de referencia, ¿no? En el cual eh, todos los bebés que son admitidos a esa unidad este, eh, están en riesgo de tener un retraso eh, eh, en el crecimiento estrouterino. Entonces, eh, básicamente, ella va a usar, o su equipo va a usar toda esa población. Eh, está ext extendiendo el número más allá de los bebés con muy bajo peso al nacer. Entonces, es una población bastante grande. ¿no? Nos ha dicho que este, eh, lo va a completar en un año. ¿no? Nos ha dicho bien eh, en dónde. Pero una de las cosas es que, que de repente eh, no, no, no lo saben todavía, es que cuál es el porcentaje de esos bebés eh, en su unidad que actualmente eh, tienen falla de crecimiento extrauterino. ¿no? Entonces, habría que decir, por ejemplo, yo supongo que podría ser semejante a cualquier unidad de acá de Estados Unidos, que sea actualmente nuestro número es de un 50%, y lo vamos a bajar de un 50% a un 40%. Entonces, eso, esa, esa partecita, de repente la doctora, el equipo del doctor Olivares necesita este, ser más específico ¿no? en cuanto a, a, la, a, la, a, la, a lo que quieren lograr. Y el, el, la otra cosa, si uno ya quiere ser lo que diríamos un poquito más picky, es que eh, cómo vamos a definir, eh, qué, qué, qué tabla vamos a usar para definir la falla de que está, crecimiento exoterino, qué curva de crecimiento sostenido Entonces, como para ponerle la cereza sobre la, la torta, eh, podría ser más específica que vamos a usar de acuerdo a la tabla de Fenton o de la Organización Mundial de la Salud, etc. ¿no? Entonces, uh -huh. para, eh, para hacer esa meta mucho más clara, y etcétera, ¿no? Entonces, y la, otra, la otra cosita es en un año, pero este, en un año empezando cuando? En, en, ¿En febrero, en marzo, eh, o entre marzo del 2023 a, a febrero del 2024? Una cosa mucho más eh, este, fina en cuanto a la definición. Muchas gracias, doctora Olivares. Eh, gestión de calidad, tienen, tienen levantado la mano, HUG. Adelante. Muy buenos días, eh, pertenezco al hospital universitario, soy la doctora Fátima Sánchez, ya, de Ecuador. Ya. La meta de nuestro proyecto es de mejora de la calidad, es disminuir el uso de antibióticos de amplio espectro en los neonatos ingresados con menos de 10 días de estancia hospitalaria, del 50 al 30%. En los, de los casos tratados en el servicio de unidad de terapia intensiva neonatal del Hospital Universitario de Guayaquil desde noviembre del 2022 hasta diciembre del 2023. Ok, muy bien. Entonces, eh, eh, en este caso, eh, eh, la, es, es, tienen bastante claro en cuanto a, a, la, a la población. Eh, es, entiendo que va a ser toda la población de la unidad de cuidados intensivos que reciba antibióticos de amplio espectro, ¿no? Entonces, tal vez una cosa más refinada sería este, definir cuáles son esos antibióticos, ¿no? Este, porque eh, eh, para para poder este ser eh, más específicos, supongo que se refieren a las cefalosporinas de tercera generación y otras cosas semejantes, ¿no? Entonces, habría que aclarar un poco eso y este uh, el, el, el, el porcentaje ya lo tienen, porque aparentemente ya saben que de repente 50% de su población está expuesta a estos antibióticos, ¿no? Este, y el, tal vez como una cerecita en, en, el, en, el, en la torta sería, ¿por qué? ¿no? Eh, porque esto, este, eh, y esto es para los administradores y para los padres, etcétera, ¿no? Porque el uso de esto... Este, nos lleva a crecimiento de tal vez de organismos multiresistentes o tal vez eh, enfermedades a, a, a hongos, etcétera eh, eh, como no, no diría adornar la propuesta pero crearle un propósito para que sea mejor percibido por el resto del grupo ¿no? alguna otra propuesta acerca de pero está muy bien está muy bien este eh, el, el doctor Segar está tomando nota porque él es el líder de la. De la um, podría Jaime podría decirnos, por ejemplo, cuál fue el propósito de la um, del, del, del programa de mejora de calidad de, en, en, en uso de antibióticos en el Hospital Cayetano Heredia que ustedes han publicado. Disculpa que te ponga en la spot, Jaime. El propósito, eh, Gracias, Paco. Este, el propósito nuestro era reducir el tiempo de internamiento uh, de seis a, a, a tres días este, eh, para evitar el, el uso, el, uso el, el internamiento innecesario de los pacientes. el hecho de que esto afecta la, la, la, la lactancia materna exclusiva que pretendemos dar a los niños. Y reducir en general el uso de antibióticos y con ello la, eh, la proliferación de gérmenes que sean productores de beta yeah. pues Específicamente, ese proyecto lo realizaron para el, el, el, el, pues, recién nacidos admitidos a la unidad del hospital Cayetán Heredia con un diagnóstico posible de sepsis temprana, ¿verdad? Ese, este, eh, y posteriormente lo extendieron a las sepsis tardías pero en un principio era eh, de, de, prevenir esta exposición uh, tan importante. Eh, creo que en un principio, este, uno de estos, um, Juan Manuel eh, ah, Salvador, eh, hizo una, una, en, en la publicación una gráfica muy impresionante que mostraba que con el tiempo, eh, el número de bebés que eran admitidos a esa unidad eh, a los cuales eran expuestos antibióticos es bastante grande, no. Por ejemplo, en los Joseph hospital cuando empezamos un proyecto semejante era cerca del 60% de todos los bebés que son admitidos, este, son expuestos a antibióticos y esto no es eh, una cosa pues trivial, no. Entonces, este, eh, eh, tener esta cosa clara. Bueno, este, eh, posteriormente si me pueden mandar um, por, um, voy a poner al final mi correo o la pueden mandar a alguna de sus uh, metas eh, que la, escritas. Entonces yo les prometo este, eh, devolverles eh, con mis comentarios para ver eh, cómo vamos prosiguiendo con esto. ¿no? Entonces vamos a proseguir, si me permite, por favor. El siguiente aspecto es hacer el, el diagrama del proyecto. Lo que se llama eh, en inglés, eh, van a llamarlo como driver diagram, o sea, diagrama de manejo. ¿no? la traducción entonces esto es importante porque eh, eh, da una perspectiva general uh, de lo que eh, están haciendo, lo que van a hacer, no de, es como una mirada de uh, una milla de altura como un avión mirando cuando está llegando uno a uno una ciudad, no y esto es importante porque eh, cuando uno decide publicar en una de las revistas uh, de mejora de calidad o inclusive en el pediatrics con el Journal of Pediatrics, son, eh, eh, te, le piden a uno que, que muestre su, su diagrama. ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de la unidad de, de la Cayetán Herede. En, en la parte izquierda, en la parte roja, pusieron su meta, ¿no? el objetivo claro. En la parte del medio son los impulsores del cambio. ¿no? Y aquí, este, por ejemplo, en la parte del medio mismo, están estos bundles, están estas. Eh, prácticas potencialmente mejores que ellos o que nosotros seleccionamos para disminuir las infecciones. Pero en las partes de los extremos tenemos que poner dos cosas. Primero es cómo es que vamos a obtener un compromiso de la, de, de, del medio, del ambiente y de la gente que está supervisando, que está mirando ¿no? encima de nosotros. Tenemos que tener un apoyo de los leyes institucionales. Uh, por eso mi aplauso a todas las, por ejemplo, de las unidades de, de, de Ecuador, que este, mandaron su carta de navegación, que es el documento de compromiso del equipo de calidad con la institución, ¿no? en la cual le a nosotros a los cuales nos, ustedes nos van a permitir hacer este trabajo en esta unidad nos comprometemos a hacer esto y esto lo presentan a su a líder institucional de tal manera que ese líder sabe lo que están haciendo cual, a dónde quieren llegar eh, eh, eh, a dónde en qué en qué van a usar ese tiempo extra eh, para mejorar su realidad no crean su equipo multidisciplinario eh, en algunos casos eh, cuando empiezan de cero eh, crean una base de datos pero Buenas Noticias, este, el Horas, este, ha creado una base de datos para estas tres iniciativas en las cuales eh, una persona de su unidad va a poner esos datos que son pertinentes para la evaluación de la parte importante que es la medida. ¿no? Y luego, es este, lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? eh, en, los tres, en las tres semanas eh, vamos a eh, educar acerca de mejora de calidad en la salud. Eh, y por último, en la parte de abajo, esta parte, eh, eh, el doctor Boren, Pablo Boren me discutía, ¿no? ¿Cómo puede ser esta parte del diagrama? Pero nosotros consideramos que esto es importante, porque si no comunicamos al resto del equipo cómo estamos yendo, este, probablemente eh, no podemos manejar a ciegas, ¿no? Alguien ha puesto esta imagen, es como manejar un carro mirando... Al, al espejo retrovisor, ¿no? mirando, guiándonos por la línea amarilla. Eso no lo podemos hacer, tenemos que tener la imagen clara de lo que está pasando enfrente de nosotros. ¿no? El, el siguiente aspecto es, este, eh, hablamos muy bien en cuanto a la meta, eh, hemos hablado muy bien en cuanto a lo que es, es, eh, qué medidas vamos a obtener, a dónde queremos llegar. Pero al mismo tiempo, tenemos que tener una medida intermedia, que son las medidas de los procesos. Um, eh, um, en otras palabras, estamos haciendo lo que eh, hemos planeado para llegar a donde queremos. Por ejemplo, en una de las um, bundles para mejorar las infecciones es el lavado de manos. ¿no? Entonces, no podemos decir a nuestra unidad, desde el día primero de marzo, vamos a todo, todas las personas que trabajan en nuestra unidad se van a lavar bien las manos. Y aquí tenemos una gráfica de las cinco etapas y bueno, ahí tiene. Sabemos que esto no sucede, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos primero de que toda la gente entienda ese documento de las cinco etapas. En el caso del Hospital Cayetano Heredia, por ejemplo, las enfermeras um, crearon un video. Un video que lo repartieron a todas las enfermeras, algunos médicos lo vimos aproximadamente, pero nos explicaban muy bien estas etapas que la, de que la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que debemos hacer y que muchos de nosotros desconocíamos. ¿no? Y luego tener una, una persona que anónimamente una vez a la semana miraba y chequeaba si realmente esas, los trabajadores de la, de la salud, enfermeras, médicos, etcétera, cumplían. Y eso es lo que mostramos en una gráfica, ¿no? que si realmente está, es, estaba ocurriendo. ¿no? Esa es la medida del proceso. Y por otro lado, tenemos que tener una medida, medida de balance. Es decir, que algunas cosas que estamos uh, uh, tratando de mejorar pueden tener un impacto en el lado uh, negativo. ¿no? En el caso, por ejemplo, del mejor uso de antibióticos. Si eh, una de las estrategias, por ejemplo, que usó Jaime, es usar el, el, el, el, el, el hemocultivo como el estándar de oro para diagnosticar una, eh, eh, un buen hemocultivo, dicho sea de paso, para, para estar seguros que realmente ese bebé tenía una infección o no tenía una infección, claro, acompañado de una mejora clínica. Entonces, al mismo tiempo, había que ver si habían algunos pacientes uh, que volvían a necesitar a ser tratados con antibióticos porque deterioraban al día 5 o 6, ¿no? O sea, que, había, que estábamos o, o, estaban ocurriendo a sepsis parcialmente tratadas, ¿no? Entonces, este tenemos que tener una medida de balance, ¿no? O si, en, por ejemplo, en el caso de nutrición, y tratamos de ser muy agresivos con el caso de la, de la nutrición enteral y no usamos, por ejemplo, leche materna, estamos usando más fórmula, una de las medidas de balance de repente es cuántos bebés nos van a tener intolerancia a los alimentos o en el caso de las enteritis necrosantes, ¿no? Entonces, tenemos que tener, definir desde un principio en nuestros proyectos cuáles van a ser las medidas de balance. ¿No? Entonces, eh, el ejercicio número dos, de nuevo, por tres minutos, este, en el proyecto específico que están haciendo, es de eh, eh, describir cuál es la medida del resultado que ya probablemente la han enunciado en su eh, meta. Eh, miren algún proceso que van a hacer y, y cómo van a medir ese proceso. Y luego la medida de balance con los ejemplos que los he puesto. ¿no? De nuevo, tres minutos y vamos a ofrecer de voluntarios, vamos a, a, a ofrecer la oportunidad a un voluntario para que presente estas tres etapas. ¿no? Eh, si la doctora Olivares y la gestión de calidad podrían bajar su mano por el momento para saber si los siguientes voluntarios. Tres minutos, por favor. Si alguno ya ha acabado puede empezar a levantar su mano para que pueda presentar. Esto, en, en, entendamos que estamos en un proceso de aprendizaje todos nosotros y, este, eh, y el, el hecho de presentar, presentarnos públicamente en una audiencia internacional a veces nos cohíbe pero esa es la forma como vamos a aprender, ¿verdad? Este, estamos aquí en, en familia, digamos, no no, no tengan miedo. Gracias. A la gente que revisa a los estudios que para publicarse de mejora de calidad, este es uno de los requisitos que tienen que describir como parte de la metodología de, eh, de un artículo en mejora de calidad. ¿no? Tienen que tener algo, algo bien claro eh, cuando estén escribiendo la parte de material y métodos. Ok. Um, ¿Algún voluntario o voluntaria para este, eh, escribir eh, su, sus sus mediciones en resultado, en proceso, balance. ¿Alguna persona levante la mano, por favor? Bueno, si no hay nadie, les, les voy a poner un ejemplo. Uh, de, que usamos en el equipo de nutrición. Y esto, eh, eh, una, una anécdota, el, el equipo de nutrición eh, se formó después del, del equipo de mejora, de, de, de, de mejora en las infecciones en el señor Hospital. Y eh, fue un equipo eh, que se creó tal vez por un poco de presión de grupo. ¿no? Había eh, eh, el grupo de... de de prevención de infecciones tuvo bastante éxito, que eh, la gente venía, los llamaba como consultores, enfermeras que te, eran muy calladas, empezaron a hablar en, en otras unidades, etc. Hubo eh, una especie de presión de grupo y este grupo de nutrición eh, era como una especie de eh, non-believers que tenemos acá, que, no, que dudaban mucho de este proceso de mejora de calidad. Entonces, una de las primeras est estrategias que hicimos en el equipo de nutrición, por ejemplo, decir, ¿no? De que eh, nuestra meta también fue la, básicamente mejorar el, el, el, el aspecto de la falla de crecimiento estroterino, pero eh, una de las iniciativas era: este, nos habíamos dado cuenta de que muchos de estos bebés eh, durante los primeros días no reciben la cantidad de proteína necesaria, ¿no? Y sabemos que muchos bebés de 26, 27 semanas están en una fase tan activa de crecimiento de que si no los empezamos los aminoácidos eh, en forma mm, rápida, eh, se quedan con una deuda ¿no? de proteína, por, eh, que es difícil de, de, de pagarla en, los, en, en semanas. ¿no? Entonces, eh, nos dimos cuenta de que este, eh, este proceso, medida de proceso, que el tiempo en que, eh, el, entre el nacimiento y el, el, La primera dosis de aminoácidos era bastante variable. Si un bebé nacía a las 8 de la mañana, probablemente para las 4 de la tarde podía recibir su dosis de aminoácidos, que algunas veces empezaba con un gramo, dos gramos, etcétera por kilo. Y otros que, pues, que nacían a las 6 de la tarde no recibían cerca de 24 horas sin, con solamente una solución de glucosa. ¿no? Entonces, esto fue lo que cambiamos. Y hay, hay una, una, una mano para, um, para ver, ¿no? Entonces, cuando vimos, déjeme acabar un momentito, lo que hicimos fue que una de las personas, eh, non-believers, que no creía mucho en esto, lo tomó como una iniciativa y convenció a la farmacia que tuviéramos este, unas bolsitas de aminoácidos y glucosa eh, que, estaban con, que tenían todas las características de alimentación parenteral, eh, pero que las podíamos tener en el refrigerador de la unidad y de que una vez que las líneas centrales se, eh, se introducían, podían la enfermera poner y conectar después pues, que la solución. Y poco a poco se vio que este intervalo para todo para un grupo pequeño de bebés eh, ya no era pues, de 22 horas, sino que era, cambiaba minutos. ¿no? Y esta persona en forma, lo empezó a graficar y lo puso en la unidad y es, fue algo como una apertura de los ojos de que realmente... Eh, con estos pequeños ciclos se puede empezar a modificar la cultura. Ah, gestión de calidad ha levantado la mano, por favor. Adelante. En los indicadores eh, hemos sacado este ejercicio, pero igual eh, nosotros estamos para que usted nos corrija lo que, lo que necesitamos para poder aprender. ¿no? A ver, en el indicador de resultados tenemos porcentaje de neonatos que recibieron antibiótico de amplio espectro durante los 10 primeros días de vida. En la medida de proceso, tenemos este número de neonatos que recibieron segundo esquema de antibiótico sobre neonatos ingresados en el área de UCI, menos de 10 días de estancia. Esos dos tenemos, nos faltó el, el, el, el último, de balance. Ok. Eh, me parece a mí de que el, el, el, el, la medida del proceso, que es básicamente lo que estamos tratando de, de, de determinar, es que para llegar a, a esa meta, ¿no? que es disminuir el número de bebés que reciben antibióticos de amplio espectro, este, eh, ¿cómo lo, lo vamos, lo, en, el, en el plan de esto, vamos a tratar de... De repente, de, de crear una guía, ¿no? De que nos especifique eh, qué, qué bebés realmente eh, necesitan estos antibióticos de amplio espectro, ¿no? Y, eh, y tratar de determinar si hay algún factor en, en cuanto a que toman en cuenta las personas que deciden usar estos antibióticos. Uh, y, de, y determinar, por ejemplo, cuál es el requerimiento mínimo para que una, un médico, un neonatólogo, determine que en lugar de usar los antibióticos comunes y corrientes, decida usar de, de, de plano un antibiótico de amplio espectro. Yo supongo que esto es lo que está pasando en la unidad, ¿no? Porque no todas las unidades del, del mundo usan antibióticos de amplio espectro. Uh, tan liberalmente, ¿no? Entonces, habría que pensar ahí en una medida de, de, de cambio que fortifique el goal, el, el, la, el, el, la meta ulterior, ¿no? Entonces, todavía no tengo claro. Yo creo que en esto tenemos que trabajar con ustedes uh, para tener uh, unas medidas más claras en cuanto a estos procesos, o sea, estos cambios iterativos que nos van a llevar a la meta. Entonces, la medida de proceso es eh, qué exitosos somos en cada una de estas etapas que nos van a llevar al cambio final. Poco a poco lo vamos a hacer esto, ¿no? Ok, Jaime, tienes una pregunta. Tienes una... Eh, la mano. Sí, este, Paco, lo que creo que nosotros debemos de remarcar con, con a, a, a los médicos participantes es que, se, es que tenemos que ser como concretos en lo que queremos hacer. Este, si yo tengo una unidad, por ejemplo, donde el uso de antibióticos, es, eh, se utiliza mucho antibiótico, se utiliza antibióticos de, de amplio espectro, yo diría que uno debería de empezar, por ejemplo, con cosas iniciales y luego empezar a hacer los ciclos, dependiendo, eh, de, dependiendo de cómo va uno. Por eso... Nosotros, lo, eh, en, en el caso nuestro, decidimos hacer. Nosotros teníamos, empezábamos con antibióticos muy simples, y la decisión nuestra fue simplemente reducir el, el, el asegurarnos de que a las 48 horas los pacientes tuvieran eh, un resultado de que fuera confiable y suspender el antibiótico. Entonces, la medida. Ahí era independiente de, de qué antibiótico estuviera revisando, estuviéramos utilizando. De esa manera ya reduciremos el uso de antibióticos. Una segunda medida podría ser, en, en, en unidades que tienen este problema, es ver qué tipo de antibióticos se está usando y empezar a ver cómo nos va. Y por supuesto, la medida que nosotros tomamos para ver la medida de balance, en ese caso era la cantidad de pacientes que reingresaban o que fallecían como consecuencia de esta medida durante el tiempo en que estábamos haciendo el estudio, ¿no? Muy bien. Una, una cosita más que puede ser tal vez una cosa muy simple y que eh, ayudó mucho al éxito en este programa, en este programa, ¿no? De, de antibióticos. Eh, uno de los problemas que muchos uh, eh, muchas unidades tienen es esa comunicación que existe entre eh, neonatología y microbiología, ¿no? Entonces. Una de las iniciativas que ustedes tuvieron y que eh, todavía no, no hay una solución muy clara, a menos que exista un, uh, un, una historia electrónica, es cómo hacemos que esta comunicación de, entre microbiología y la unidad de cuidados intensivos a las 48 horas realmente exista para todos los pacientes las 24 horas del día y los 7 días a la semana. Entonces, de alguna manera este, se implementó algo eh, que necesitó mucho este, esfuerzo físico, manual. Eh, yo sé que te, entre tú y, y este, Juan Manuel este, formaron un equipo, des, tuvieron un cuaderno donde, este, donde este, documentaran eh, cuándo se tomó el cultivo, cuándo eran las 48 horas, eh, se tomaron el esfuerzo de que si la microbiología no les les comunicaba espontáneamente ustedes iban a buscar los resultados, ¿no? De tal manera que es una forma de medida realmente es que en, en, en cuántos casos de realmente esa ese resultado del, de los cultivos era disponible a las 48 horas. Esa es una medida de proceso, ¿no? Entonces a, a, hay que hay que pensar cómo podemos mejorar esa medida de proceso que nos va a ayudar a nuestra meta que es la disminución de los antibióticos. ¿no? Entonces, eh, sigamos pensando en esto, porque hay muchas formas de, de eh, preparar un arroz con pollo, como digo yo, que es eh, mi challenge para hoy. Día. Okay. Um, luego tenemos estas prácticas potencialmente mejores, que es la parte del, del, del, del, del hacer. no. Entonces, vamos a implementar eh, esto que creemos qué es la mejor ciencia, la mejor evidencia, que viene de guías nacionales, internacionales, etcétera. En caso, por ejemplo, de, de, de disminución de, de los catéteres, son las guías del, del CDC de acá, ¿no? Que son actualizadas periódicamente. Entonces, usamos la mejor evidencia, evidencia disponible. Este, a, algunas veces simplemente adoptamos eh, medidas de otras unidades que tienen mucho éxito, ¿no? Eh, en el caso nuestro, eh, fuimos al hospital de Texas, el Children's Hospital de Texas, que no tenía infecciones por dos años. Entonces, fuimos a ver cuál well, qué es lo que hacían. ¿Había algo mágico o había una cultura diferente de respeto a la a, a, la, a las líneas centrales y al lavado de manos, etcétera? ¿no? Algunas veces usamos experiencias personales, como por ejemplo la que estamos comunicando en este momento, ¿no? o revisar otras áreas del hospital eh, que ya han lidiado con estos problemas en condiciones similares. En el caso, por ejemplo, de los hospitales que tienen unidades de cuidados intensivos pediátricas o de adultos. ¿no? Entonces vamos a ir muy brevemente eh, post, eh, en las siguientes eh, sesiones vamos a explicar con más precisión esto del plan Duostadial, no Entonces el plan es cuando la el primer, la, la primer, primer diseño del plan es esta um, Pongo visualmente la primera reunión que tenemos en forma real o virtual del equipo multidisciplinario. Entonces, ¿en qué nos hemos metido? No, es este. Eh, vamos a pensar qué cosa es lo que vamos a hacer y este, con claridad, cómo lo vamos a hacer, eh, quién va a hacer esto, eh, cada parte de los elementos. Supongo que van a ser enfermeras y médicos trabajando juntos, en algunos casos farmacéuticos, microbiólogos, etcétera. ¿Cómo vamos a estudiar lo que ha pasado? Eh, para aquí está la, la, la situación de eh, esta base de datos que el Horas nos está proponiendo. Eh, ¿Quién va a ser la persona que va a entrar esta información? Este, eh, ¿Cómo vamos a aprender a, a crear esta información? ¿no? Que ¿Vamos a pasar comunicación internacionalmente sin que se Viole la parte de la confidencialidad de los pacientes, ¿no? Cómo vamos a obtener los datos eh, y cómo vamos a determinar su desempeño en cada intento de proceso de cambio. Entonces, una vez que hacemos, uh, empezamos a hacer estos cambios uh, en, en, en pequeños este, experimentos, como mencionamos anteriormente, y, y luego que realizamos un cambio pequeño, lo estudiamos, ¿no? Vemos qué ha pasado, en qué hemos fallado. ¿Cómo podemos corregir? Eh, tenemos que hablar con alguien. En el caso de, de, de, de Jaime, por ejemplo, crearon un, su cuaderno, un cuaderno en el cual eh, documentaban con precisión cuándo eh, se tomaron los cultivos y cuándo deberían tener resultados de los cultivos. Eh, obtenemos datos, los recopilamos, haremos gráficos simples, analizamos los resultados del cambio propuesto. Y luego este, eh, empezamos otro ciclo, ¿no? Entonces, esto del proceso de calidad este, eh, no es, si decidimos que vamos a implementar, por ejemplo, cuatro bundles de cuidado, ¿las vamos a hacer los cuatro bundles, los cuatro manojos, simultáneamente, o vamos a hacer uno detrás de otro? ¿no? En algunos casos, eh, para acelerar el proceso, simplemente podemos hacer dos cosas simultáneamente. ¿no? En el caso del, del hospital eh, Tano Heredia, hicimos simultáneamente, eh, eh, el, el lavado de manos y esto de las guías de implementación de las guías de inserción y de mantenimiento eh, y por último el actuar no haremos más cambios si fueran necesarios y empezamos a planear el próximo ciclo eh, el otro aspecto importante es esto que en la en la declaración en el, en la carta de navegación en cuanto a involucrar al patrocinador no Ah, y también enfocarse en los problemas relevantes de su organización. Y aquí, en enfocarse al problema, yo creo que eh, tenemos que destacar, eh, en, cuando comunicamos, por qué la importancia de, esos, de este proceso de calidad. ¿Qué es lo que nos ha hecho eh, involucrarnos física y mentalmente en esto que es tan importante?, no solamente para la organización esta es la parte desde el punto de vista de la percepción de manufactura de etcétera no aquí tenemos algo mucho más importante que son nuestros pacientes salvar vidas prevenir morbilidades y, y, la, y, la, y el, el proceso de la integración de estos bebés con sus familias no conectar esto que estamos haciendo con la meta de nuestra organización meta nacional etcétera ¿no? entonces hay...